Y es lo que a nosotros nos gusta bastante de experimentar con las imágenes y de también enseñárselas en ese estado no realista a los clientes porque entonces hemos visto cómo ellos claro, se ponen a soñar exacto. sobre la imagen. Sí, no les no, estás dando como esto va aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Uh -huh. No les das como cabida a, a pensar más allá, ¿no? En cambio con una imagen un poquito menos terminada, más borrosita, sí. ya como que ellos empiezan a colocar ahí sus propios pensamientos. Es Pero no creo que de... eso mismo lo traen a la arquitectura, sí. al final estas estructuras, huecas, estas tienen posibilidades de ser llenadas, de ser intervenidas, claro. Somos laboratorio de diseño, soy Manuel Suárez, ella es Grace Guzmán y estamos en este proyecto que se llama Doctor Sob, es una, un restaurante de sops estilo americanos, como con un toque de rap o de la cultura del hip hop. Y bueno, está pronto a inaugurarse, estamos como básicamente estrenándonos en local. Aquí, bueno siempre hemos como querido enfocar las cosas con luz en marcarla de alguna manera porque es bien importante en, en cuanto a tú te vas a sentir en, en el local en el lugar en el que estés depende mucho de la luz Entonces aquí lo que tratamos en lugar de hacerlo muy frío muy cálido quisimos mezclar ambas ambas calidades de luz para tener un espacio un poquito más no sombrío pero tampoco como sí. la luz blanca tiene como eso no de ser el, el espacio un poco estéril como sí uh -huh es frío, después sí, pues tiene otros usos lo que pasa es que también la estamos pensando como una cuestión material en el sentido de que vemos la lámpara y vemos la luz que emite y entonces sabemos como qué es lo que queremos hacer con ella, por ejemplo eh, a propósito las lámparas de acá son más chicas que la que, la que está en este lado ¿no? y eso es porque sabemos que aquí necesitas como un tipo especial de luz como más y aquí menos como un poquito más de penumbra Ajá, entonces de alguna manera lo vemos como si fuera un volumen como si estuviéramos creando volúmenes, volúmenes con la luz. De la luz y es por eso también la intención de enmarcar esta como dentro de la de los de los tubos pues porque está generando como una línea y es como una separación y nos gusta nos gusta bastante ese tema sí esencialmente creo que lo que pasa con los cafés o los restaurantitos como esta idea esta necesidad de crear Distintas atmósferas, ¿no? distintos uh -huh. ambientes en un área o en otro. Este es muy pequeñito, sí. pues, y aquí, quizá, lo más que puedes hacer es el exterior, la, el interior del barrio, el exterior de la barra y el baño, ¿no? O sea, uh -huh. cuatro ambientes diferentes que, que, que tienen que convivir y que tienen que lograr de diferenciarse sí. también, sí. aunque sea con uh -huh. tonalidades uh -huh. o con lo tenue o. Sí. Menos tenue de la luz. ¿quién? Sí, es, es, esa era la idea, como generar esos matices. Tuvimos que hacer esto en es, unas semanas. Claro, es, como, es una cosa de la, de la arquitectura comercial, de que la mayoría renta, entonces rentas y ya quieres abrir lo más rápido posible porque vas a perder, ¿no? Claro. El, entonces sí, el desarrollo del proyecto fue igual, ¿no? Un mes de desarrollo del proyecto y un mes de, de obra. Uh -huh. Muy rápido. Tuvimos que ser como muy rápidos por lo mismo. Eh, pero bueno, eh, llegamos y la, la casa nos gustó bastante. Yo en la primera visita no no estaba aquí, yo ya yo vivo en la Ciudad de México, entonces bueno, eso también es como parte de lo que define nuestro trabajo y la dinámica que tenemos. Eh... Sí, era, era difícil, ¿no? Como explicarle a través de las fotos lo que se decía. Entonces fue, era como nuestro primer proyecto separados. Entonces tuvimos que esperar bien hasta que llegara y lo viera como para que entendiera lo que ah, le quería decir sí, sí, era... De lo imponente hoy. Es, y es parte de lo que hemos también aprendido, como a expresarnos el uno con el otro de una manera gráfica que nos sí. permita entender todo, ¿no? Al principio yo me acuerdo que nos burlábamos de los dibujos que hacíamos o de las... Yo soy de, <risa> pero, no de... pero ya me entiende Y... Sí. Y bueno, yo, yo siento que eso fue mucho de lo que aprendimos en este proyecto. Y también por eso queríamos que el, que el espacio se volviera agradable a esa, a esa escala en cuanto a altura. Nosotros teníamos una, nosotros tenia, tenemos una altura de más de 5 metros en la, parte, en la parte alta y en la parte baja entonces a nosotros nos parecía que si alguien está parado en el centro, efectivamente es muy grande no entonces la intención del plafón como instalación era eso simplemente aminorar como la escala y enmarcar, y enmarcar el, la idea de que nuestra instalación se limita a este espacio ese es el espacio que tenemos y entonces todo el cascarón eh, pues se queda intacto, solo se le cambió el color y de ahí se encontró un color que nos gustó mucho para, para las paredes pero fuera de eso no le hicimos nada más a, a, al, al espacio Entonces, Sí, han mencionado ya varias veces esta idea de, de, de, de los colores ¿Podrían hablarnos más de eso? Este, ¿Han insistido en eso? Claro, pues es que los colores pueden realzar o pueden bajar lo que sea que tú quieras eh, Antes, por ejemplo, en esta cenefa Odiabamos esa ceneja, realmente queríamos quitarla, pero no pudimos. ¿no? Entonces, ¿qué color le ponemos que pueda convivir con esta ceneja y al mismo tiempo no la realce? Entonces, sí fue como una búsqueda de algo que la, la apaciguara, pero tampoco la borrara. Esta es como nuestra... Bueno, queríamos que tuviera una primera impresión del local y lo primero que se vieran fueran los postres. Entonces, fue que decidimos enmarcarlos en la primera vitrina. Con las luces principales. Entonces, cuando entras ya, es como, ya tienes esta, este cambio de escala. Ajá. Sí, la altura. Y lo que decía más ¿no? Claro. Subes y, y subes y de repente ya estás como. Y fue como lo, lo que más llamaba la atención. O sea, siempre teníamos gente cuando estábamos en obra que se asomaba y decía, ah, aquí iba a ser la pizzería o aquí iba a ser la. Como que también fue como un proceso de especulación de la gente porque no sabían qué iba a ser. No, no teníamos como mayor problema con el techo, solo queríamos. Bajar un poquito la escala para que no te sobrecogiera el espacio. Y enmarcar, obviamente, este espacio de luz. Bien. ¿Cómo llegaron a la decisión de este plafón luminoso? Mm. En nuestro anterior proyecto que habíamos manejado con la fábrica, también teníamos eh, el plafón que iba a ser el elemento principal y salía de la fachada y se subía. Entonces quisimos conservar esta idea como parte de uno de los elementos que conformar el proyecto, porque es una de nuestras maneras de trabajar, generalmente tomamos tres o cuatro elementos y son como los conceptos claves de nuestro, de nuestro proyecto y este fue definitivamente uno que quisimos conservar, aparte la, la altura lo permitió bastante bien y queríamos tener un espacio de penumbra abajo, entonces fue la decisión de, tomen, de tener estos focos punta de plata, que en realidad lo que hacen es botar la luz para arriba, entonces crea como otra, otro tipo de atmósfera. Sí, hay como un nivel de luz, digamos, ¿no? eh, más, más superior. Uh -huh. Sí, algo que lo que no estábamos contando, ahorita no se ve tanto, es la, la proyección de la sombra del, del plafón en las paredes, que también da otro, ¿no? otro efecto. pues se nos hace útil, o sea, hasta cierto punto tratamos de ocuparlo como un elemento que sí sea de cierta utilidad. O sea, en, en el caso de la fábrica tenemos como este plafón que sirve para enmarcar todo el concepto que tenemos e iluminarlo todo. Y aquí igual, o sea, nos sirve como nicho para las para las luminarias y además crea como también una delimitación en lo que es el área de comensales con el área de preparado de alimentos. ¿no? Y además lo ocupamos como espacio de guardado, como el lugar es muy muy chiquito, necesitamos como aprovechar cada rinconcito para guardar cosas y eso es para lo que nos sirve aquí el cajón. Sí. Fue lo interesante que en la fábrica era meramente estético. Y esto aquí no existía hasta que nos vimos como con la necesidad de incluir espacio de guardado eh, Como a la hora de estar haciendo el programa con el cliente y con las personas que lo estaban asesorando Nos dimos cuenta que íbamos a necesitar como un espacio extra Y fue como recurrir a algo que salió de manera natural en nosotros Fue como pues lo hacemos y de repente encajaron las luminarias y encajó todo y se quedó Claro, y aquí bueno la, la diferencia tal vez también como es este, este elemento que baja, también nos sirve para delimitar el espacio ya a nivel de piso. ¿no? Necesitamos encerrar este, pues, esta área que no tiene que ser vista por estética y para delimitar, delimitar también el área de cocina, que es lo mismo, ¿no? Como estamos manejando equipos con medidas específicas, con, todo que tiene que estar muy, muy bien medido. Sí. Y, pues, Entonces realmente fue como una herramienta de medición hecho fue como una herramienta de medición de los espacios que necesitábamos, mire como y delimita el espacio de la campana y todo lo demás. ¿no? Eh, y también pues teníamos la intención de que fuera algo que sobresaliera y que incluso traspasara hacia la calle y pues la extensión de esto es el anuncio que está afuera. ¿no? Es como, de alguna manera esto es un volumen y esto es otro y, y así es como lo, lo vimos desde el principio y es lo que le decíamos hace como dos semanas a, al cliente porque venimos a hacer como la última inspección de juntos él, él y nosotros y veíamos cómo él se imaginaba cosas no en el espacio porque al lo último lo que le estábamos entregando es un espacio con posibilidades de hacer otras cosas no o sea, tenemos una pared entera como para que él pueda ya sea pegar el menú o al último se pueda hacer otro mueble parecido y colgar las playeras que vendan no pero eso era lo que nos gustaba, como del producto terminado, como, pues tienes un cascarón y puedes, puedes moverle, ¿no? Es, y siento que este es un poquito más flexible que claro, el, la fábrica, que era así como un... no sé... Claro, aparte aquí por el, el tema que tiene. Sí. Uh -huh. Sí, pues más, más bien siento que el de la fábrica era como un pedestal en donde se ponían las galletas. <risa> sí, es un mostrador. Y esto, pues no, esto, es, esto tiene que ver más como con... Que pasen cosas, ¿no? Decíamos incluso como... Preparamos como conexiones porque en algún momento puede venir un DJ Y entonces tiene como un mini-evento aquí y puede estar padre uh -huh. Si la temática es, es de la, sobre música, eh, específicamente como de hip-hop Pues qué más o qué mejor que tener como una tornamesa, tener cosas ah, que, sí, que, que tengan que ver escuelas. Ajá, entonces pues parte del trabajo fue eso Como también guiar las aspiraciones que tenía y las cosas que quería para que cumpla el objetivo, como que, claro. que transmita todo lo que. Que, que eventualmente quería. lo pueda ir llenando más, así sí. como le guste. Entonces, una de las cosas que consideramos más importantes era poder ligar al a el espacio con la marca. O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo es que este espacio está representando a nuestros clientes, sus intereses, sus sueños y su, su marca? Eh, Yo creo que eso. A lo mejor como estudiante de arquitectura nunca te queda claro ¿no? que en realidad tú como arquitectura eres un representante, es alguien que está haciendo una representación sí, claro. del cliente, de, del dueño de la casa, no, de, sí. a veces si trabajas para el gobierno o para quien sea, pues eres siempre un representante de las ideas de alguien más. ¿no? Claro, sí, creo que, creo que eso, bueno, eh, parte, parte sí, al, al menos hablando por mí, parte de ello había podido obtenerlo en la escuela, pero en realidad no fue fue después, ¿no? Fue sí. una búsqueda como que tuvimos eh, basados en los encuentros con nuestros clientes, con personas que iban a ser nuestros clientes y no fueron nuestros clientes, no sé, cosas, cosas de ese estilo que... Sí, te haces como más sensible a lo que representa para una persona hacer una inversión de ese tamaño, ¿no? ¿sí? Porque, va, o sea, no depende de ti su éxito o fracaso, pero sí tiene que ver lo que les entregues con ellos, eso influye directamente. Entonces, es una responsabilidad bien grande, ¿no? como o sea la quieres hacer ¿no? lo mejor que puedas. Sí, y bueno, eso también es, es como una herramienta de diálogo con los clientes o con, con prospectos que están buscando nuestra asesoría y que quieren invertir en restaurantes o algo así. Y es que uno de, uno de los mayores impactos que tiene, que, que tiene tu marca en un cliente es el espacio en el que se desarrolla. Entonces, bueno... Eh, Pensando en eso, es como, como llegamos a esta paleta de colores, materiales, que texturas... también tiene que ver, o sea, no solo con, con el dueño, sino también con los clientes. O sea, cómo queremos hacer sentir a los clientes. Y eso también es como una parte que a veces no, no te preguntas tanto, porque tienes un, un, un cliente directo, pero ellos a, a su vez tienen un cliente directo, y tienes que pensar en los dos. ¿no? Claro, y en sus trabajadores también. Es una, cosa, es una cosa muy grande, es un espectro grande como de personas en las que tienes que, que pensar... Creo que este tipo de proyectos ah, nos han enseñado bastante de ello, de la sensibilización más bien hacia las personas. O sea, si bien, si bien la, la arquitectura habitacional sí tiene como este carácter de refugio y todo ello, o sea, como como va a interceder directamente en la vida de las personas porque la van a habitar, pero también la arquitectura comercial, siento ah, que a veces no se ve de la misma manera y sí no, tiene también esa, es mucho que esa ver, importancia. Está dentro de la ciudad, es un punto de la ciudad y a partir de aquí pasan muchísimas cosas, entonces no puedes hacer tampoco cualquier cosa. Pueden ir en la calle, en la colonia... Y, y, y. Sí, justo ah. es una pregunta que yo iba a hacer, ah. ahorita que veníamos en este, camino Oscar y yo, eh, hablábamos de cómo esta calle se ha venido transformando, cómo se ha venido invirtiendo en ella, etc. Pero incluso hay ahí el fantasma de la gentrificación que constantemente está encima de, este, de estas zonas este, comerciales. Uno hace el mejor esfuerzo porque la arquitectura sea lo mejor que puedas hacer y claro. tener también una renovación de la ciudad, y una renovación de, claro. de todo lo que implica pero, pero también al mismo tiempo está siempre este, este fantasma. Sí, sí. sí ese, es, ese es un tema que hemos discutido pero también hemos parado de discutirlo a veces porque no podemos llegar como a un punto que no sea 100% cómodo o sea sí es una realidad en la que en, en nosotros como practicantes de la arquitectura queremos generar un impacto positivo en la comunidad que lo rodea pero también es una realidad que el cambio a veces es inevitable y pues no depende 100% de nosotros, o sea nosotros damos como lo mejor que podemos, claro. Tal vez en algún punto lleguemos a desarrollar proyectos a una escala en la que sí sepamos o podamos claro, intervenir. Claro, quizá no sea cómodo para nosotros desarrollarlos porque sabemos como que van a tener cierta implicación negativa. Entonces, uh -huh. ya es como también parte de la ética del arquitecto saber en qué proyectos sí y en qué proyectos no está cómodo trabajando. Claro. Y bueno, pues ha sido un proceso porque también esta, esta calle la acaban de renovar y eran comentarios que escuchábamos. Desde que la, de la, desde que la renovaron, las personas empezaron a pintar los frentes de su casa, empezaron a arreglar y nos tocaba. Sí, es la... como el efecto de horror, ¿no? Si ya tienes como tu calle bien bonita, entonces ahora quieres que todo lo demás esté bien bonito. Claro. Y empiezas por tu casa. Exacto. Que es, qué es eh, justo también el efecto contrario de, de, de un lugar degradado, o sea como que un lugar degradado con basura, etcétera empieza a degradar todo lo demás claro. y, y pasa también el efecto contrario sí. lugar que acaban de arreglar, que se arregla, que, que, que se ve que a alguien le importa, a alguien le interesa bueno, va a tener un efecto positivo también ¿verdad? claro, y bueno, eh, como te digo, es, es, es este, algo que todavía no terminamos de, de entender nuestro papel como dentro de, de este fenómeno de la gentrificación o sea, porque por una parte nosotros Bueno, nuestra intención sería que la gente empezara a experimentar espacios alternativos a lo que ya conocen o, o diferentes y que pudiera disfrutar también de formas diferentes de vivir. Bueno, pues era algo que yo, que yo he explorado mucho últimamente como esta, esta cuestión de cómo se vive de otras maneras y parte de ello también es cómo, cómo consumes de otras maneras y es, es una de las búsquedas que hemos tenido. como el, esquemas de consumo que no, que no sean eh, ordinarios pues. sí, es, es difícil como introducir este tipo de conceptos a la gente que no está acostumbrada porque muchas veces no, no, no sabe qué usarse de ellos por ejemplo aquí eh, tenemos como muy poca gente que se sienta en estas barras o en las mesas porque no es un modelo de consumo de la personas sino como a la mesa, con su silla y es Claro, sí, sí, sí. Y este, lo, lo, veníamos pensando justo ayer que al abrirse un, un cuarto en donde hay mesitas, entonces la gente puede como tener ya esa. No, ya no se ve forzada o, a, por lo menos, a, a probar, ¿no? Este o invitada invitada a probar el espacio de otras maneras, pero bueno eso ya también no está en nuestras manos, No, a veces hay mucho que quisiéramos sí. controlar Claro, es como y... otra cosa que, que nos ha pasado, oh, bueno. que de repente el, el, el proyecto evoluciona, una vez que lo entregas pues el cliente va a usarlo de la forma en que a él le parezca mejor y ya no tienes control sobre eso um, Yo tengo una última pregunta para ustedes um, uh, ¿Cómo funciona este. Uh, como simbiosis del de, de, de proyecto entre ustedes, de, de este equipo que han conformado? Este, uh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo sin que, sin que suene mal? O sea, esta idea de que son hombre y mujer, pues. Eh, eh, yo he estado en equipos trabajando con hombres, ¿no? Y de repente hay como cierta dinámica, y no sé qué. Este, pero sí estoy consciente que también cuando generas equipos con mujeres es, es realmente diferente sí. de nuevo ¿no? Quiero, soy eh, machista pero, pero en realidad sí hay como una sí hay como visiones verdaderamente diferentes, de nuevo sin que se tome Sí. Nada, pero sí quisiera un poco que, que me platicaran justamente sobre eso ¿cómo, ¿Cómo se sienten sí, que implica sí. todo esto? no sé, yo creo que más bien eh, nuestra forma de trabajar es muy natural o sea, entre cuando es entre él y yo es, es, es muy natural y es muy normal y no creo que haya como algún tipo de jerarquía en el proceso ¿no? es más bien cuando tienes que ya expresar con otras personas quizá sí es un poco difícil porque pues si es como mujer tal vez tienes que poner como un poquito más como para hacerte escuchar y pues bueno, es, es, ha sido como un camino un poco difícil también, como esta parte. Pero hasta eso no, nunca he tenido como un problema mayor. O sea, como, por lo menos el tiempo en que hemos trabajado nosotros dos, es como nuestra relación con los trabajadores exactamente la misma. Y por lo mismo de que pues, ya es como un equipo más grande, tenemos pues, como nuestra opinión es igual, o sea, es validad de sí. ellos, de la misma. Yo creo que hay, hay, hay varias formas de hablar también sobre el trabajo que hacemos. Si, o sea, respondiendo a lo, a lo que nos cuestionabas, en una cuestión de género, a veces sí llegamos a tener problemas, no, no como nosotros, como dijo ella, pero por ejemplo con las personas con las que tenemos que tratar a veces, pasa que es una cuestión cultural que siempre me hablan a mí. O sea, es, y es incómodo, la verdad a veces es muy incómodo, porque... Porque es, a veces yo estoy en la obra, pero le hablan a él. Ajá, entonces es, es sí, algo que... Es, es que aquí hay, aquí hay un modelo verdaderamente muy interesante, porque casi que se, que se esperaría, ¿no? uh -huh. Digo, en... en esta lógica machista, que tú seas el que está en obra y tú seas la que está en la oficina, sentada muy mona, pero, pero justo es al revés ¿no? sí. tú eres la que está en obra y tú eres sí. el que está en la oficina pero, digamos, es muy mono y muy mono sí. sí, sí, sí ha sido difícil, me acuerdo también una vez le hablamos a un era un trabajador ¿no? y a mí nunca me contestó así nunca me quiso mandar como un presupuesto y en el momento en el que le habló él le contestó Sí, es, es una cuestión rara todavía, pero lo entendemos como parte de, de una cultura que ya venimos como arrastrando, ¿no? Y yo creo que las cosas están cambiando respecto a eso y, y también tenemos esperanzas de que cambien más y también nosotros estamos trabajando para cambiarlas, Exacto. pero por ahora pues a veces sí nos pasa eso. Que, sí. Que... sí, porque no es como solo sentarte, ya que porque soy mujer sí. y entonces no me hacen caso, es como... Sí cuesta un poquito más porque tienes que demostrar ¿sabes? O sea, no es que la gente lo, lo espere. Más allá de eso es que también son jóvenes y, y, y ah, también claro, ahí sí. hay un tema. O sea, sí. eh, no lo sé, si viene uno de nuestros maestros y dice, ah no sé qué, el bañil, lo vas a hacer así, pues seguramente ni siquiera lo pondría en duda, ¿no? Uh -huh. por, por la experiencia, los años, ¿verdad? Pero también ustedes, además de eso, es que tienen también la carga de, de que están haciendo sus primeras Claro, obras. claro. Sí, respect, respecto a eso, eh, es algo que asimilamos desde el principio, ya sabíamos que había cosas que no sabíamos y que íbamos a tener que consultar, ¿no? Y hasta el día de hoy, por eso, por eso te digo que en el proceso involucramos mucho a las personas que van a trabajar eh, pues manualmente aquí, porque ellos también ya saben, tienen como una carga de conocimiento que nosotros no tenemos. Y no nos es bochornoso preguntarles, pues, y entonces si la regamos y ellos nos dicen, no, pues, ¿sabes qué? Este, aquí lo puedes solucionar de una mejor manera, pues, ni modo, o sea, lo aceptamos y, y ya. O si de plano su manera no nos gusta y sabemos que queremos experimentar, pero que al final puede salir bien, pues, también les decimos, no lo hagas así, vamos a hacerlo así. Y, por ejemplo, el acabado de esta, de esta barra fue un experimento que hicimos con con nuestra tabla ropa, que, que no nos creía, como que queríamos que quedara así como, como rústico. rústico. Él decía, bueno, pero, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo algo que se ve así? ¿Por qué no lo quieres pulido ¿Por qué no lo quieres homogéneo? Ajá. Entonces fue como, no, sí, así está bien, así, métele más de esto. Entonces fue un experimento de sí, quítale, ponle y... Sí, estuvimos visitándolo en su casa porque, para empezar eso, decía, porque qué rústico. Pero luego ya, ya fuimos a verlo, le explicamos, le enseñamos referentes que teníamos en la cabeza o cómo queríamos que se viera y pues fuimos haciendo pruebas, ya con el tiempo quedó. Esto que fueron como dos manos o tres de material para que quedara así.